Está dormida la selva, envuelta en la soledad, en la del derecha. Ya no se oye la cañada ni el grito de madrugada, voz varonil del carrero, ni el silbido del boyero saludando a la alborada. Y aquel peón mensual que alegraba las reuniones ya no está con sus canciones, con versos a Todo pasó, ya lo ve, quedó sola en la ranchada, hoy descargó en la planchada el último cachapé. Enmudecieron las hachas, el monte ya no da más, el hachero donde irá con sus músculos de acero. Tal vez siga el derrotero que le deparó su sino, andará por los caminos buscando monte o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 El último cachapé